Hola, profe. ¿Cómo estás? Eh, acá estamos, todo bien. Llegué con las tareas, así que voy a estar mirándote porque no puedo entrar desde mi compu, estoy desde el celu. Y sí. voy a tomar nota de todo aquello que haga falta para completar eh, todo el... Tomar nota de todo lo que digas, porque me parece súper interesante. Bueno. Muchas Gracias. Y nadie. muy buenas tardes a todos también. Así que voy a cerrar el micrófono ahora. Bueno. Gracias. Hola Silvia Fanny Funes. Buenas tardes a todos. Bueno. Eh, voy a iniciar la clase. Eh, les... Aclaro que durante la clase yo no puedo ver los que van entrando y, y acá tengo que yo permitirles hablar. O sea, todos ustedes, los que ya están conectados, tienen todos el, el permitido de hablar. Pero los que se vayan conectando nuevos, no. Así que eh, y yo no los voy a estar viendo. Porque voy a estar trabajando sobre la carta natal. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un, un pequeño repaso. Eh, de lo que estuvimos viendo. Eh, para ponernos en claro. ¿Sí? Eh, en la... Primer semana que, que estuvimos trabajando juntos, eh, este nivel inicial, vimos en la clase 1 una introducción, qué es la astrología, para qué sirve saber astrología. Eh, bueno, eh, ese fue el video número 1 que... Yo les subí para que vieran. El video número 2, los 12 signos del Zodíaco, qué significado tiene cada signo. El video número 3, los 12 signos del Zodíaco, elementos y cualidades. Eh, y el 4, planetas, presentación y generalidades. Esa, esos 4 videos los vimos en esta clase número 1 que hicimos y que yo se la subí acá. O sea que está lo que vimos en esta clase. Después la siguiente semana vimos eh, la clase 5, planetas exteriores, presentaciones y generalidades, la luna en los, en los 12 signos, mercurio en los 12 signos y... Eh, y esas cuatro, esos cuatro videos los vimos en esta clase número 2, que ahí la tienen grabada. Después, la siguiente semana, Marte en los 12 signos, Júpiter en los 12 signos, Saturno en los 12 signos y Urano en los 12 signos. Y lo vimos en esta clase número 3. Después, la siguiente semana, Vimos a Neptuno y a Plutón en los 12 signos, los Nodos en los 12 signos y a Quirón. Y lo vimos todo en la cuarta clase. Después ya empezamos con las casas astrológicas. O sea, ya habíamos visto signos, ya habíamos visto planetas en signos. Entonces ahora teníamos que ver casas astrológicas. Vimos la casa 1 y 7 eh, en cada signo, la casa 2 y 8 en cada signo, la casa 3 y 9 en cada signo, y acá fue la clase que hicimos acá, que fue la del viernes pasado. Esta semana a diferencia de otras semanas, en vez de subirle cuatro videos, le subí tres nada más para que vieran. Que para terminar con las casas, las casas 4 y 10, las 5 y 11 y las 6 y 12. Y con eso poder finalizar eh, esta, esta primera etapa que sería conocer todas las, eh, las casas en los signos, los planetas en los signos, y entonces ya empezar a ver cómo se, se relaciona, se interrelaciona eso. Es muy importante tenerlo así por separado, ¿por qué? Porque... Y ahora yo les voy a mostrar acá. Ustedes están viendo esta carta y yo le voy a poner el sol, por ejemplo. Entonces, acá ustedes ven que el sol está en Virgo. Pero la, dentro de la casa 6. Y el sol, dentro de la casa 6, significa algo. Pero esta casa 6 no está en Virgo. Está en Leo. Siempre que miramos las casas, tenemos que ver dónde está la cúspide de la casa. Es el punto de mayor energía de la casa es ustedes imagínense un eh, el cargador del celular eh, o, o eh, las liñitas del celular que indican eh, qué potencia Wi-Fi tenemos bueno la más llena de todas está acá y después a medida que va Pasando, va bajando hasta que queda en cero la energía de la casa 6 porque está al 100% la energía de la casa 7. Entonces, es muy importante que sepamos, eh, como lo hicimos en, en los anteriores videos, la casa 1 en Aries, la casa 1 en Tauro, la casa 1 en Géminis, la casa... Eh, sí, la casa 1 en, en Aries, la casa 1 en Tauro, la casa 1 en Géminis, la casa 1 en, en Cáncer, en Leo, en Virgo, en Libra, en Escorpio, en Sagitario, en Capricornio. Porque en una carta normal, esto es una carta que yo tengo para esto, para estudios sí pero en una carta normal yo voy a mostrar la mía para no no meterme con la privacidad de nadie ustedes se van a dar cuenta que hay casas que son muy grandes mi casa 1 y mi casa 7 por ejemplo son casas muy grandes y casas que son más chicas, por ejemplo, mi casa 4 y mi casa 10. Entonces, eh, muchas veces vamos a encontrar que, eh, por ejemplo, yo tengo a Plutón en Virgo, pero la casa 1 en Leo. Entonces tengo que poder integrar esas dos cosas. Plutón en Virgo representa eh, transformaciones, representa energía de transformación, sobre todo a nivel eh, físico, a nivel salud, a nivel trabajo. Eh, todo eso representa plutón en virgo pero en mi caso ese plutón en virgo está en en mi casa 1 entonces esa casa 1 está en leo entonces yo lo que tengo que ser consciente de esta energía es que mi casa 1 en Leo indica que entre otras cosas podría ser que yo soy egocéntrico por algo pongo mi carta sí eh, o sea, soy autorreferencial eh, entre muchas otras cosas eh, al tener Plutón en Virgo y esa casa 1 en Leo a mí de alguna manera mi yo soy me pide permanentemente que eh, las transformaciones que yo vaya haciendo a nivel eh, trabajo a nivel salud, ¿sí? Eh, a nivel físico, eh, brillen. Porque Leo está relacionado con el sol, y el sol es el brillo, entonces a Leo le gusta brillar. Leo es el león de la selva. Bien. Creo que esa partecita... Eh, se pudo entender. ¿Sí? Ustedes me dicen. Tienen todos los que están, tienen el micrófono abierto. Sí, se entendió. Sí, Profe, ¿Sí? yo tengo ahí una pregunta para hacer. A ver. A ver. Por ejemplo, tu casa 1 uh -huh. eh, está abarcando... Si bien arranca en Leo, pero está abarcando tres signos, sí. pregunta, ¿no? Uh -huh. Porque está en Leo, en Virgo y en Libra, termina tu casa 1. Sí. Y en ese caso, uh -huh. eh, tener casa 1 en tres signos. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo en dos uh -huh. signos. Eh, seguramente hay, eh, digamos, cada uno de los signos aporta lo suyo a, digamos, a la persona. Sí. Cada uno de estos tres signos, en tu caso, vos tenés el ascendente marcado en Leo, pero en tu casa uno tenés Libra y tenés Virgo. Uh -huh. eh, yo pregunto eso, si hay características de los tres signos en esa casa, uno. En ese yo soy, tuyo. Sí, entendí la pregunta. Y la respuesta Gracias. es... Gracias. Eh, y la respuesta Voy a es, cerrar mi micrófono para no interferir y te escucho. Bueno, cómo no, Marcela. Eh, la respuesta es sí. Sí. Eh, en todos los signos... Son importantes. Eh, ahora, cuando tenés un signo interceptado, ¿sí? Y, por favor, interpreten bien esto. Es fundamental porque después me vienen y me hablan de casas interceptadas, de planetas interceptados. No. Lo único que puede estar interceptado es un signo, como es en este caso, ¿Sí? Cuando hay un signo interceptado, o sea que una casa ocupa tres signos, el, la cúspide de la casa está en un signo, ocupa todo el siguiente signo y todavía ocupa una parte de la, del signo siguiente, se dice que... Este signo está interceptado en casa 1. Entonces, tiene tanto valor como el mismo signo de la cúspide, donde está la mayor energía. Dentro mío hay, en el yo soy, justamente en la casa 1, una vibración... Eh, particular respecto a Virgo también si bien soy eh, eh, egocéntrico me gusta que me digan cosas lindas ¿sí? por mi ascendente Leo pero también soy una persona servicial y, y trato de hacer las cosas lo más prolijamente posible y nunca termino de quedar conforme con lo que hice porque eso es Virgo y Virgo está interceptado en mi casa 1 entonces me marca muy fuerte ahora bien cuando la casa 1 está interceptada eh, hay en la casa 1 un signo interceptado en la casa 7 también va a haber un signo interceptado. Siempre en las casas opuestas son iguales. Ustedes ven que la casa 1 es exactamente igual que la casa 7. La 2 es igual que la 8. La 3 es igual que la 9. La 4 es igual que la 10. Digo en tamaño, ¿sí? Eh, Igual la 5 que la 11 y la 6 que la 12. Por eso en astrología se trabaja con ejes. 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. En este caso, no siempre pasa, pero en mi caso, suele pasar en los nacimientos, en el extremo norte o en el extremo sur. Cuanto más cerca del ecuador naciste, tus casas se van a ver más parejas y cuanto más te alejas del Ecuador hacia el norte o hacia el sur, tus casas se van a ver más desparejas. Entonces, como yo nací en Buenos Aires, estamos bien al sur, eh, entonces, eh, y por la hora en que nací, el día en que nací, mis casas estaban muy desparejas yo tengo por ejemplo la casa 4 que es muy muy muy chiquita ¿sí? de hecho ocupa 22 grados nada más eh, mientras que la casa 1 es muy grande entonces, es, este signo tiene tanta importancia Virgo como Leo, en este caso. ¿Cómo se lee? Bueno, con características de Leo y de Virgo. De Libra no. Libra para mí, digo, para mi carta. Es casa 2 Directamente Bien ¿Se entendió eso? Permiso Sí eh, Sí, eh, se entendió a mí me llamaba mucho la atención porque también hay una gran particularidad cuando están en este caso así interceptadas las casas, que digamos, ahí tenemos fuego y tierra, uh -huh. característica de los dos elementos. Sí. Y bueno, ahora que me decís que en este caso Libra ya queda, digamos, como sin efecto sobre ese yo soy uh -huh. bueno porque medio como que se me decía tendrán tendrán efecto los tres elementos también no eh, aire eso te iba a preguntar bueno no. muchas gracias profe por nada muy clara tus explicaciones todos bueno gracias gracias a vos. Martita qué ibas a decir te comentaba el entendía perfectamente lo que bueno, buenísimo eh, entonces las tres clases que tuvieron que ver esta semana estaban relacionadas con la casa eh, 410 511 y 612 y eh, eso yo lo quiero mostrar acá. Que están como más parejas. Eh, entonces. 4.10. Es el, el eje del, del origen y el destino. Del hogar y la profesión. De... Eh, la la vida en el refugio y la vida en lo público, sí, lo privado y lo público en cada uno de nosotros. Eh, el eje 511 es el eje de las relaciones. La casa 5 está relacionado con el yo quiero, está relacionado con el deseo. La casa 5 es el niño interior, eh, representa también los hijos, también representa eh, si tengo mascotas, si me gustan las mascotas, si no me gustan las mascotas. Eh, que me producen las mascotas, eh, ¿sí? la casa 11 está relacionada con los amigos, con lo comunitario, con lo... Eh, con el entorno de gente con el que eh, tengo una relación de convivencia, no de convivencia bajo un mismo techo, pero, digo, uno tiene vecinos con los que uno es más cercano y otros vecinos que ni sabe a qué se dedican. Por lo menos los que vivimos en un barrio es así. sí. <ríe> Eh, yo sé que la vida en un edificio de Buenos Aires es mucho más anónima, pero normalmente en un barrio eh, todos más o menos nos conocemos, pero siempre hay alguno con el que no tenemos ningún trato. Bueno, ese no está dentro de la Casa 11. Todos los demás, sí. Es la vida en comunidad, ¿sí? Y cómo yo encaro esa vida en comunidad... Depende de en qué signo caiga. Todo esto que yo les estoy diciendo, lo ideal es que ustedes aprendan y para eso en la caja, en cada caja de descripción del video, de los videos que yo les estuve subiendo, no de este, les viene un resumen, ¿sí? De qué significa la casa 4 en, por ejemplo, en este caso que está en Cáncer. ¿Sí? ¿Qué significa la casa 10 en Capricornio? ¿Qué significa la casa 4 en Leo, en Virgo, en Libra o bueno, en los 12 signos? Eso abajo de la caja de descripción, o, abajo de la caja de descripción, no, en la caja de descripción del video lo tienen por escrito. Lo que yo digo en cada uno de esos videos, ustedes lo tienen por escrito. Entonces, lo ideal es que sepan algunas cosas de esas y que de a poco empiecen a manejarse con los distintos ejes. La casa 6, 12, es la relación de el el yo soy, el yo soy, no, perdón. Eh, el, el yo hago hacia afuera, la casa 6, por eso es trabajo, por eso es salud, por eso es el físico, es lo externo. Y la casa 12 tiene que ver con lo interno. Bueno, para todo eso, yo les. Yo no, un grupo de personas dirigidas por mí, pero varias personas hicieron lo que es el manual de astrología, que yo les vengo insistiendo en que no tienen que comprarlo, entonces que simplemente me lo pidan y yo se los envío, ahora se los voy a a mostrar si ¿sí? es un pdf de pocas hojas o sea y que lo trabajamos con palabras claves entonces acá en este pdf ustedes tienen en la parte 2, casas astrológicas. Y tienen palabras claves para cada una de las casas astrológicas. Generalidades, ¿sí? Eh, y después de las generalidades, ¿tienen? qué significa casa 1 en Aries, casa 1 en Tauro, casa uno en Géminis, casa uno en Cáncer, casa uno en Leo, casa 1 en Virgo. ¿Sí? Entonces. Yo. En, en este caso, en el mío propio, que yo les decía antes. Esperen que quiero que esto se pueda leer un poquito mejor. Cuando hablamos del ascendente, estamos hablando de... Eh, en un segundo. Ahí estamos. Cuando hablamos del ascendente, estamos hablando de la casa 1. El ascendente es la cúspide de la casa 1. Entonces, como yo les decía antes, ahí saludo a Débora y le abrí el micrófono. Como yo les decía antes, mi casa 1 está en Leo. Pero yo tengo muchas características también de Virgo, en cómo soy, en cómo hago las cosas, porque Virgo está interceptado. Entonces, yo me voy al, eh, al eh, manual. Y yo digo, casa uno en Leo, generoso, vitalista, eh, representa la, la dignidad, o sea, representa a lo generoso, la vitalidad, la dignidad, ¿sí? Pero también tengo mucho de Virgo, que somos más analíticos, más serviciales, más perfeccionistas en lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si me están haciendo, si yo me estoy haciendo la carta a mí mismo, tengo que tener en claro que esa casa 1 tiene seguramente de estas seis cualidades, no solo de estas tres, no solo las tres cualidades de Leo, sino también tengo que leer las cualidades de Virgo, en ese caso. Ahora, yo lo que quería mostrarles, más que eso, por el momento, era otra cosa. ¿Cómo leo una casa, por ejemplo, que está... Eh, a ver si tengo alguna... Sí, acá la casa 6 que yo tengo en mi casa 6 que está en Capricornio tengo acuario en eh, Venus en acuario en casa 6 entonces para eso yo vengo al manual y lo primero que busco es ¿Qué significa casa 6 en Capricornio? Entonces busco casa 5, casa 6. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, bueno, en Capricornio. Soy perseverante, soy concentrado, soy responsable. ¿En qué? En el trabajo y en el cuidar mi salud. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si vengo a qué representa la casa 6, me dice que la casa 6 es una casa de tierra interpersonal, es el aprendizaje de las necesidades y limitaciones de nuestro cuerpo, son los conocimientos prácticos a través del trabajo y del deber, es la purificación mediante contacto con el nivel material de la experiencia y es la refinación y el perfeccionamiento de nuestras capacidades especiales. ¿Ven que todo eso que está escrito con palabras muy bonitas, lo puedo reducir a trabajo y salud? ¿Cómo soy respecto al trabajo y la salud? Bueno, soy, busco casa 6, en Capricornio, soy perseverante, soy concentrado y soy responsable. Muy responsable. ¿Sí? Eso representa la casa 6 en Capricornio. Pero dentro de esa casa 6 está Venus. Entonces, yo tengo que ver qué significa Venus. ¿Sí? Y entonces vengo a los planetas. Perdón. Vengo a los planetas, tengo que ir para abajo. Los planetas los pusimos después. Están viendo, sí. Entonces. Vengo a los planetas y busco. ¿Qué eh, significa Venus en acuario? Acuario, Venus. Tres palabras claves para un Venus en acuario, incondicional, afectivo y de confianza. Palabras claves positivas También pueden generar muchas discusiones Mucho mal humor Y pueden llegar a ser histéricos ¿En qué área me defino de esa manera? ¿En todas las áreas de mi vida? No Respecto... Sí, a ver no, en la casa que, lo, que está Venus. Exacto. Respecto a la salud y el, y el trabajo. Entonces, eh, con respecto a la salud y al trabajo, en la que yo ya vi que soy responsable, que tengo, porque esa casa está en Capricornio, ¿sí?, Ahora yo le tengo que sumar, ¿sí?, que soy incondicional, afectivo y de confianza. O sea, yo, a la hora de trabajar, este es mi trabajo, ¿sí?, entonces, ¿soy afectivo? Sí, es verdad, pero a su vez soy muy responsable. Eso me lo da Casa 6 en Capricornio, ¿sí?, ¿Ven cómo va funcionando esto? ¿Sí? ¿Se pudo entender? Sí, se entendió, sí. Bueno, me alegro mucho, mucho, mucho. Eh, una cuestión más y... Terminamos con la clase. Eh, los que no tengan este manual y quieran tenerlo, me lo piden. Es gratuito. Me lo piden por Telegram, me lo piden por email, me lo piden por donde ustedes gusten. Y yo se los paso. ¿Sí? Eh, en este formato de PDF o en formato de Word. Para que lo tengan. Este manual, como yo ya les dije una vez. Eh, a pedido mío. Y, y con correcciones que yo le hice. Fue escrito por Leana Lee, por Lola Pérez, por Jordi Miguel, por Raiza Arma, por Lourdes Ferrer, eh, por Mildred Peraza, por Tirene Fría, por Liliana Tiet, por Sol Vázquez, por Angélica Hernández, por Marta Martínez Murillo, por Liliana Ramírez y por Jessica Minuti Olvera, que fueron todos eh, aprendices del de, eh, oficio de la astrología, Acá eh, acá en el Centro de Aprender Astrología Fácilmente. Eh, entonces, eh, los que no lo tengan me lo piden y yo se los paso en PDF en forma gratuita. La otra cosa que les iba a decir es, ¿Vieron los tres videos de esta semana? Sí. Que es el que tengo allá, que es un huacal. ¿Sí? ¿Sí? Los de sí. las, sí. las últimas casas. Indicos, no, pero no. A el que el Los últimos solo, de las casas. Ay, yo... Bien. Eh, entonces, eh, ¿tienen algo puntual que no hayan entendido, que quieran consultarme? A mí se me confunde bastante el tema de, eh, por ahí tenga que pensarlo un poco más, el tema de las casas, la característica de la casa. Eh, por ejemplo, en la casa 1 es una casa de fuego, es eh, angular, papa, todo eso. Pero eh, tu casa 1 es eh, en el signo de Leo. Y, bueno, no es un buen ejemplo. Alguien que tenga la casa 1 en, en un signo de agua, eh, uh -huh. es muy distinto el fuego y el agua, digamos. Eh, ¿Qué predomina en sus características? ¿Que la casa es de fuego o que el signo que está en esa casa es de agua? No sé si se entiende cuál sí. es mi duda. Sí. Eh en realidad eh, no predominan las dos cosas o sea nada no, no es lo mismo una casa de fuego en un signo de agua que una casa de fuego en un signo de aire eh, sí eh, el aire tiende a encender el fuego. El agua tiende a apagar el fuego. Entonces, eh, una casa de fuego en un signo de agua seguramente va a haber... Eh, va... A ver, un buen ejemplo sería... Eh, casa 5, que es de fuego, en cáncer, que es de agua. Eh, esa persona, ¿se acuerdan que les dije que la Casa 5, entre otras cosas, es el niño interior? Entonces, esa persona va, va a tener una gran conexión con su niño interior, pero hacia adentro. Le va a costar mucho sacarlo, sacarlo afuera, divertirse con su niño interior. O sea, eh, son de, esta de estas personas que les cuesta eh, mostrarse... Eh, Eh, mostrarse como poco adultos tratan de ser adultos permanentemente ¿sí? ¿se entendió en el ejemplo? muy buen ejemplo Marcelo la verdad que me, me, me pusiste incluso hasta en claro cuál es la duda que tenía ah bueno <ríe> bueno me alegro me alegro mucho. Bueno, gente, eh, yo, ustedes saben que estoy, eh, nada, hasta las manos de trabajo porque estoy dando un, un taller especial que lo comenzamos el domingo anterior que es, eh, se llama Los 12 pasos de la psicoastrología. Eh... Y, y el taller se compone de un taller quincenal los domingos más un, una reunión semigrupal porque se dividió en, en cuatro grupos la cantidad de participantes eh, en la semana más una sesión individual con cada uno. Eh, entonces... Eh, Nada me, me me están ajustando los horarios eh, y ahora a las 6 de la tarde tengo que dar eh, una eh, a uno de los grupos de, los eh, sí, de las reuniones semigrupales eh, así que tengo que irme despidiendo para poder organizar eso eh, nos volvemos a encontrar el viernes que viene eh, todas las dudas que tengan Yo les voy a subir ahora este video Todas las dudas que tengan serían, Sería bueno que me las hagan saber Acá en estos espacios eh, Porque en realidad la teoría Este espacio no es para aprender teoría La teoría está en los videos que voy subiendo durante la semana Entonces que... Traigan las dudas, así como hoy lo trajo Silvia Fanifunes eh, y, y Rosario, creo. Eh, Marcela también preguntó y Rosario creo que también. Bueno, no importa. Eh, todas las dudas que tengan me las hacen saber. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes acá, en esto que eh, decimos que se llama Astrología Nivel Inicial. Chao. Muchas gracias, marcela Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias.